Soy Fernando Guido, el de la foto, y en este video quiero enseñarte los alimentos que ayudan a construir tus músculos. Ten mucho cuidado al comer la comida que es alta en grasa y baja en proteína, de lo contrario, acabarás acumulando grasa en los músculos. La carne magra y el pescado son altos en proteínas y bajas en grasas. El pollo, el atún, el salmón, entre otros, son ejemplos de alimentos ricos en proteínas y bajas en grasas. Los huevos son también una buena fuente de proteínas que contienen aminoácidos esenciales para el crecimiento muscular. También se requiere un cierto nivel de grasas para el desarrollo muscular. Sin grasa, el proceso de construcción muscular es más lenta, así que incluye una cierta cantidad de grasa en tu dieta para el crecimiento muscular más rápido. Sin embargo, hay que tener cuidado de elegir los productos que tienen grasas malas. Porque hay cierto tipo de grasas que son perjudiciales para el cuerpo y ni siquiera contribuyen en el crecimiento muscular. Hay ciertos alimentos que ayudan a los músculos a recuperarse de los daños después del entrenamiento. Por ejemplo, las almendras proporcionan vitamina E que protege el músculo del post-entrenamiento los yogures, si se toman con frutas y sin azúcar, proporcionan los carbohidratos y proteínas de alta calidad. El truco para construir los músculos rápidamente es la de mantener una dieta equilibrada, con alto contenido en proteínas, hidratos de carbono y agua. Junto con esto, mantener unas sesiones de entrenamiento regulares en el gimnasio. Ahora, presta mucha atención. Si bien estos consejos son efectivos para construir músculos, necesita un entrenamiento y dieta por excelencia personalizado hecho para ti ya que hay que tener en cuenta varios factores como tu edad, tipo de cuerpo y metabolismo te invito a descargar el reporte gratuito dietas y ejercicios para aumentar tu masa muscular. Solamente haz clic en el link debajo de este video donde podrás encontrar las más novedosas dietas y ejercicios para aumentar tus músculos. Déjame guiarte por el camino correcto sin abusar de los peligrosos esteroides totalmente natural para construir músculos de roca. Los mismos que yo usé para superar mi estancamiento en que me encontraba. No olvides darle un like y comparte el video si te gustó. Tampoco olvides suscribirte a mi canal donde estaré subiendo videos con información relevante. Si tienes una pregunta o un comentario relacionado con este video, ponla aquí debajo que lo responderé lo más pronto posible. Un saludo y nos vemos en un próximo nuevo video.